¡Hey! Muy buenos truidos. Hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en We Happy Free. Y eh, si no os acordáis, en el, episodio, en el episodio anterior conseguimos hacer la misión principal y descubrimos que Sally eh, vivía con nosotros porque la madre lo envenenó a, a su familia y Sally se acostó con nuestro padre, que es lo más fuerte, ¿vale? <ríe> Entonces, después de esta aclaración, después de hacer también algunas misiones secundarias, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de, de este tiempo, tengo oh, mucha Dios. mejora. ¡Está What happened? I'll have to break in somehow. Maybe I can find some answers inside. If I fucking gain somehow. Vale, pues parece que han cerrado la oficina de correo después de de la última visita que hicimos al laboratorio, ¿vale? Eh, os voy a poner un poco el mapa para que os situéis donde estamos. Y eh, conseguimos hacer la misión principal, ¿vale? Que era la de entrar al laboratorio. Os recomiendo que os veáis el episodio anterior que estuvo bastante interesante, ¿eh? Así que eh, vamos a ir a lo del salvoconducto, que es la misión. O sea, la misión principal, ¿vale? Y vamos a hablar con el policía, pero antes. De nada, nos vamos a meter aquí. Um, I I know. Right, vamos a hablar con él. vamos a subornarlo con like Wiki. This? Para poder entrar aquí dentro. Ya que, ya que hemos descubierto todo esto, nos ha entrado a la curiosidad. Vale, y... Este, oh, yeah. también vamos a subornar con oh, Wiki. Y ahora ya no tendremos ningún problema para... para entrar aquí. Puesto que están drogados, bueno, drogados o borrachos, como lo queráis llamar. Eh, chicos, si no estáis suscrito os recomiendo que os suscribáis y le deis like al vídeo si está gustando el contenido que estoy trayendo para que yo sepa que os está gustando y os traiga más contenido. Vale, todo esto ya lo registramos, aquí hemos venido un par de veces en episodios distintos, vale, y todo esto ya lo hemos registrado, efectivamente, pero me faltaba a ver, ¿esto qué es? Eh, recomiendo su edición Vale, esto es como un diploma, digamos, que le han dado Y aquí teníamos... Vale, para coger café Perfecto Pues vamos a mirar por aquí a ver qué nos encontramos Vamos a echar un vistacillo Ahora las mesas están ya todas... Mmm, quitadas Yo supongo que habrán vaciado la oficina Puesto que entramos al... Vale, ponen nada los archivadores. Puesto que entramos al laboratorio eh, descubrieron que éramos unos infiltrados por así decirlo y al final pues la, te la liamos un poco parda. Aquí ya no podemos entrar, no entrar Vale, vamos a recoger la mm. y... Uy, esto tiene pinta de puzzle. Ok, vale, vale, vale Supongo que los gatos estos Me tienen que guiar de alguna forma Voy a leer de todas formas el... Vale, aquí Vale, a ver, a ver Esto aquí Supongo que me estoy guiando por este, ¿vale? Este Tengo aquí algún cuadro más No, ¿verdad? Vale, voy a leer la nota que acabamos de coger Y... uff Nota Escriptada, encriptada, inc vale. Eh... Estoy intentando leerla. A ver si le encuentro algún sentido. Pero no encuentro ningún sentido, la verdad. Os voy a dejar esto aquí en pantalla. Por si encontráis algún sentido, me lo dejáis en la cajita de los comentarios, ¿vale? Y, y de momento, pues. Pues voy a intentar ir a las. La estatuilla estas de, de los gatos pero bueno vale marcan todas como hacia allí verdad vamos a ponerla todas hacia allí vale es bastante fácil el mensaje es encriptado no sé lo que lo que significa la verdad y si, si ya os digo si me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios lo agradezco Vale, la ganzúa se me ha roto, y por aquí, ¿qué so Vamos a coger los papeles que encontremos. Ahí tengo otro, y creo que ya no tengo más. Vale, estoy cogiendo más papeles por todos lados. Ahora le echamos un vistazo, ¿vale? Antes de, de nada. Me hace falta otra ganzúa. Tengo bastantes de la última vez, también eh, no recuerdo si era en el episodio anterior o en el antepenúltimo Est Mira, esto me lo voy a llevar, que esto me interesa bastante Y estos artículos también, ¿vale? Eh, estuvimos también en la casa del misterio, que nos teníamos que poner drogados con la setas esta rara Así que os recomiendo que los veáis los episodios anteriores, chicos, porque si estáis ahora mismo en esta zona nos vaya a liar un poco porque ya no, no vayas a coger el hilo de la historia, más que nada. Por, por eso os lo recomiendo. Nos subió también una plataforma de estas raras. Eh, el tío de la, del laboratorio que salió huyendo. Y nos subió. Y esto ahora mismo no funciona, pero le estreputa. Vale. Voy a mirar las notas antes de nada. Eh, Caído de. Vale, estos son notillas, que esto no... o sea, dan vidilla a la historia, pero yo las pongo aquí, porque si os las queréis leer, ¿vale? Y, eh, ¿dónde está el tío Jack? Parece que el tío Jack ha desaparecido. Esto es donde estuvimos también en episodios anteriores, ¿vale? Que era una sexta del tío Jack. Exposición de... Vale, también. Todas estas son relacionadas con las misiones secundarias. Querido lector, los trabajadores del corriente debemos... ¿Vale? Todo esto, pues ya os digo. Ya. Eh, Niebla existe. Es un asesino real cuando se acerca el toque de queda. Ah, vale, mira. El Jack Niebla es el del sombrero verde, este que aparece y desaparece. Soy una persona horrible, eh, debería haber hecho... ¿Vale? Todo esto... Os lo pongo más que nada por si... Sí. Vale, tienes permiso para acceder al distrito de Paradise. Perfecto. La nueva secretaria. Hemos cogido bastantes documentos, como estáis viendo. Vale, si queréis leerlo por completo, eh, vais pausando un poquito el vídeo. Y ahí ya estarían todos, ¿vale? Pues vamos hacia la oficina del policía a hablar con él. Hace falta, voy a ver un poquito... Y tenemos bastantes puntos de habilidad, gente. Animal no Puedes. Reduce tu, vi tu visibilidad de noche. Esto nos va a venir muy bien. Lo vamos a seleccionar ya que las máquinas no, así no nos detectan. ¿Vale? Eso supongo. Y esto es que puedo hacer. Está aquí por detrás. Perfecto. El próximo que tendría. Eh, nada que ver aquí, sal por la noche sin que los polis te molesten. Vale, esta es la, la siguiente que nos vamos a coger, ¿vale? La de. Nada que ver aquí. Perfecto. <risa> Puerta siempre la cierro más que nada para que no tenga problema. Vale, por ahí es lo de Sale. Y ese, ese es Jack, ¿vale? El que estáis viendo, Jack Sombra, que hemos visto antes en el papel. Ya aunque corramos no nos dicen nada y ya cuando tengamos lo de, la, lo de la policía, estupendo, vamos. Vale, vámonos a nuestro punto, que está a 400 metros, más o menos. ¿Qué es eso? Ese ya os digo, ese es Jack. Que se... Que se nos persigue, porque es malo el tío este. Vale, espérate. Creo que no viene. Vale, no he comido al final, ahora que me doy cuenta. Vale, vamos a comernos, por ejemplo, unas manzanas, ya que tengo bastante. Y una seta. Y así nos la quitamos, un bocadillo. Y nos vamos a comer también un par de té. Y así nos sobrealimentamos. Y vamos súper rápido. If vale, en esta casa también entramos, que era donde encontramos a los Jack, eso, a los Jack negros. Oh. <laughs> y ahí creo que tengo otra misión. No estoy segura. I must ask los to Y los puedo <coughs> neutralizar, Es verdad. Vale, está atacada. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vale, vale. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ahora podemos correr muchísimo más. Cosa que me alegra. Vale. Los policías nos van a estar persiguiendo más que nada porque hemos neutralizado uno, ¿vale? Pero por lo normal la gente ahora ya no nos persigue. Tengo uno detrás, justo. Tengo mucha gente detrás Me está acabando la vitalidad, <risa> la vitalidad <risa> el, la, la. <risa> Espera que nos vamos a meter aquí un momento Como siempre hacemos, ¿vale? Nos metemos mitad, dos matorrales Para que se les pase el cabreo Vale, tengo uno justo detrás, me parece Exacto, sea, tengo ahí a dos policías. es que tengo a cuatro policías. Es que un neutral. O sea, he... me he cargado uno. Lo he dejado en coma. Y claro, no es normal que me vengan 25.000. estoy alejando todo lo posible. Pero aún así me siguen persiguiendo. Vale, solamente quedan dos. Que vienen ahí, vienen ahí, eh. Que si vienen dos nada más, pues entonces ya. El arma esta es mar maravillosa, la verdad. Oh, Black Dog. Uh -huh. Vale, Se han <coughs> también eh, subimos la capacidad del bolsillo. Y ahora podemos llevar mucho más peso. Vale, de una tarjeta de oficial. Perfecto. Esto nos lo vamos a quitar. Y nos vamos a ir para el salvoconducto. Que lo tenemos ahí. Cerquita Y nada, a ver qué, qué sucede. No sé si cargarme este también. Pero no, lo voy a dejar ahí que no me ha hecho nada esto de el correr sin que te mm, pase nada es maravilloso ¿eh? porque antes te metías por ahí por la ciudad y al final no, vamos, Dios, corrías oh, un poquito Dios. y ya llamabas la atención a todo el mundo pues a ver que nos cuentan por aquí Lovely day, for it. May I see your letter of transit, please? <coughs> Welcome to the parade, sir. And may I say you've arrived not a moment too soon. What do you mean, constable? A word to the efficient is sufficient, sir. If you catch my drift. I would not count on this bridge remaining operational in the near future. Nudge, nudge, smirk, smirk. Say no more, say no more. Okay. <coughs> ah, vale. Perfecto. Pues bueno, ahora podemos pasar a la, ci a la siguiente ciudad. Como estáis viendo ahí, tienen cabinas autobuses de estos de Londres. Pero te voy a echar un vistacillo por aquí. No sé si... Ah, vale, por aquí también puedo pasar. Perfecto. Ah, oh, the parada. Just like I pictured it. Strange to be back here. ok, la torre está bienvenido a Paradise como estáis viendo ya estamos más adentrados al Londres actual ¿vale? los autobuses estos en Londres también los lo hay pero son mucho más grandes y estoy viendo que aquí hay dos tipos de guardianos Smashing right -o. Vale Esto es una alarma por si tengo que activarla Pero no la voy a activar por supuesto Mira el hueso me lo llevo Que siempre nos viene bien Vale, los coches eso supone Que los podré también robar O sea, robar el, los motores Quitarlos No sé si puedo meterme aquí en el autobús no, no puedo. Ahora No, no puedo En este por lo menos no <coughs> ¿Qué coño? Vale Se ha quedado hoy medio bugueado Vamos a investigar un poquillo la zona A ver qué nos encontramos Vale, aquí también están los jacks Esto es completamente nuevo Y, eh, a ver Estas cajas las puedo... Vale, no me voy a... No la voy a saquear ahora mismo Porque es que tengo aquí el guardia eh, La torre, vale Did you see the Smash it. Vale, me convendría a lo mejor de cambiarme. Vale, puedo, tengo muchas cajas por ahí. Me gusta que haya bastantes cajas. De momento no nos las vamos a coger. Y ya estoy viendo, vale. Esto es como el Londres. Yo estaba allí en Fashion Londres. Institute. I bought some trousers there. Bloody expensive too. De a Sally me to be nosy. Who knows when I might need to get to a bed. I see I get down there. Entra en el instituto de diseño, vale, tenemos otra otra misión por ahí Y lo que estoy es dando una pequeña vuelta para ver más que nada el mapa como es Vale, aquí tenemos otras Rosa Glass Vale Todo esto nos lo llevamos, la florecilla Y. Vale, la caja esta la vamos a registrar Esa sí la puedo abrir sin forzar nada Y sin llamar la atención eso no me mola, la máquina esa. Esa la tenemos también en la otra ciudad. Vale, vale, vale. No nos podemos quedar mirándola mucho, porque si no, no... Se da cuenta de que no somos... O sea, que no estamos drogados, digamos, ¿vale? A ver, voy a echarle un vistazo al mapa. Y estoy viendo que esto es bastante grande. Aquí tengo ciudadano moderno. Modeno vale. Vamos a ir al refugio. A ver si sí me lo marca. Vamos a ir ahí y lo vamos a desbloquear. A ver, supongo que será por aquí, ¿verdad? Siempre hay que desbloquearlo. Y a ver, esto que abrir. How dare he cancel on no me? I don't care if he's double booked. He was nothing before I taught him how to walk. I know. I I know how to model. Sorry, love. Tits ruin the drape. Buy me a new male model. Too sweet. That was fast. Hmm. Right height. Right build. Bit tan for my taste. You're new, aren't you? Never mind. If Quintin sent, you're probably not hopeless. I just hope to God you can strut. Go downstairs and ask Nigel what to do. I'm gonna have to do this stupid fashion show to get it, aren't I? Maybe the models can is, tell me how but... not to make a complete fool of myself up there. Este es el instituto de diseño. Y ve al piso de abajo, vale. Se parece bastante al tío este... Ay, que no me sale ahora. Eh, de una película. ¿Vale? Después cuando lo edite os pondré seguramente una foto ahí para que la veáis. ¿Vale? Eh, de la película a que me refiero. Y esto todo así como muy... Post... Ah, eh, el diseño, mierda. Eh, he entrado aquí y no, no he visto... Todo... Vale, espérate, voy a salir un momentito de, de esta zona porque me he dejado esto y aquí, pues, uy, ¿qué he cogido? a ver, vamos a ver ¿esto qué es? ¿qué me ha dado? ¿esto qué es? Una, un pararrayos ¡ay, ah, oh, mira! esto nos viene estupendo para las máquinas estas raras que nos persiguen dos botellas vamos a, a forzar a ver qué nos encontramos, a ver si nos toca un kit de costura Nada más whisky Normalmente Vamos a activarnos esto Normalmente encontramos porquería Así que no merece eh, Vale No merece mucho la pena El estar Esforzando eh, los escritorios Esto Porque podemos gastarlo En, otra, en otro sitio A ver Vale Esta se ha vuelto un poco loco vamos a llevarnos la ropa esta y podemos ponernos un, un traje elegante con nuestra repetiva peluca y máscara de Nick You seem not entirely delighted Stage Bright. The last time I tripped on the catwalk, <coughs> Davy locked me in a fucking closet for three days. I could use a shot of whiskey, but all we have in this wretched place of drugs. Thank God! Can you believe he made me tape up my tits, like that girl who played Dorothy in that old movie about the shoes? Oh, that helps. I'll let you in on a little modeling secret. I toss the crowd a bouquet. They love that. All those lads want to be brides, but it's not gonna happen, is it? This lo llevo y se ha quedado contenta con su botella whisky. Este también. Vale. Y a ti Jolly good fun. You look like a ghost. You are the one, aren't you? I'm a bit fucked up. But the Candyman said it was a Sally special, but, but he lied. I killed several innocent people for a flash. Do you know any innocent people? I don't either. Vale, darle un life -saver. Uh, any advice for the cat walk? Do a cheeky little bang bang gesture. They love that. Listo, me lo llevo, me lo llevo y todos los kits de costura estos nos van a venir estupendamente en Neximina, eso es otra píldora nueva esto también vale, school, ¿sí? voy un poco pesada, ahora mismo me quitaré, ahora me quito lo que pueda ¿vale? pero primero vamos a coger todos los fármacos que, que nos vienen muy bien para seguir con nuestra historia y este es Jack, ¿vale? Este es el verdadero Jack eh, El otro era una secta rara Que era de mentira Vale, esto necesita la llave de la sala de fotos Voy a echar un vistazo a ver si encuentro por aquí la llave Pero no tiene pinta ¿eh? Vale, por aquí nada Pues ahora sí que sí vamos a ir al. No me voy a quitar ninguna pieza ni voy a dejar nada por ahí porque acabamos de coger un montón the de cosas importantes. crowd's restless, dearie. Go out there and fucking wow them. Just stretch the spots marked with X and show yourself off. And quickly. We'll keep going then. You are capable of walking ten feet, aren't you? Oh, and whatever you do, don't fuck up. Ok, And on your mark, and work it. Be fierce, Arthur. Sal is is se fabuloso. Okay. How high can the hemlines go? How high can the hemlines go? I'm not sure I'm sexy enough for my shirt. How high can the hemlines go? Oh crying with me now. How high can the hemlines go? Hem go? Okay. Pues yo creo que ha ido bastante bien la sesión de fotos. Recoge tu recompensa. Vale, ¿dónde está el tío este para darme mi recompensa? Stunning. I can't wait to see how they fixed up Lud's home. Esta es mi recompensa, no, eso no es mi recompensa, vamos. Vamos a ver. Eh, hopeless. Your utterly sans charisma. I'm not surprised you're homeless. Say, Mr. Hackney. It's a bit late and ¿Qué me has dado? Eh, ha recibido la llave de la sala de fotos Perfecto Pues podemos entrar ahora a la parte de abajo Activa la escotilla, vale Esto se parece un poco a la casa de cera Vale Aquí tenemos ya nuestro refugio, me parece Esto es una muñeca chuchona como la de antes Esto lo vamos a fuerza. Vale, tenemos otro nuevo lugar de excavación Y la taquilla la tenemos aquí, efectivamente Vale, el inventario y el contenedor eh, Tengo bastantes cosas Esto, toda la basura esta la guardo siempre si me vengo aquí al contenedor Tengo bastantes cosas, ¿vale? De comida Y como estáis viendo Tengo muchas... ¿Esto qué es? Una pilda Estás vomitando por una intoxicación alimentaria Toma, vale Esto ahora es también como... La bebida esta rara que nos bebemos Esto es... Uf, uy, uy, uy, uy ¿Cómo pega esto? Dios mío eh, arma Hostia, esta es la, yo creo que de las mejores armas que hay en el juego ¿Vale? Todo esto... Mira qué pecha de paro, palo eléctrico cogimos en el episodio anterior Y ahora mismo es que vamos con muchas armas bastante buenas ¿eh? Todo esto lo vamos a dejar Ahí me ha llevar solamente un par, por si acaso Pero ahora vamos con estas que es, Esta es mmm, media Y esta es de las mejores que podemos llevar Vale, y ropa tengo también bastante Cosa que voy a dejar algunas. Algunas máscaras Porque no nos hacen falta tantas. Y yo creo que ya Prácticamente tenemos toda la ropa del juego Y todo esto Esto sí que lo voy a, a dejar O no puedo, Vale, no puedo dejar nada de eso Son objetos de misiones Lo que sí que me voy a equipar Esto ¿O ya lo tengo equipado? Creo que lo tengo ya equipado He cogido ahí un plano con la cara ¿Tengo un plano de un hacha? He visto un plano de un hacha por casualidad A ver... Uy, uy, esto me, me gusta mucho, ¿eh? Vale, podemos hacernos un hacha Ladrillos de pincho Tenemos ya una porra eléctrica Perfecto, para poder hacernosla eh, Los patitos también y el hacha no me pone aquí donde puedo hacérmela, pero vamos, ya me puedo hacer un montón de armas buenas. Eh, vale, que esto nos viene genial. Y esta creo que es la mejor del juego, ¿eh? La Al... aldena. Vale, aquí tengo también para hacerme algunas cosas. Pero de momento eso, no nos vamos a hacer más nada. La ganzúa así pues siempre nos hacen falta. Y ropa pues más o menos igual, ¿vale? No hay mucho Vale, pues. Mientras más misiones mm. hagamos, más podemos mejorar las cosas. Y. Mira, aquí tengo. Aquí. Y claro, es que estos son puestos de, de nivel, 1, por eso a lo mejor no dejan. Traje acolchado reforzado, ¿vale? reforzado acolchado, claro porque es esto que me, que me pide imprescindible andrajoso eso lo tenemos que vale nos hace falta de entregar vale eh, esto que estoy viendo ahí es de otra misión que se lo podemos ir ya a entregar al tío así que está perfecta la cosa y efectivamente aquí ya tenemos la ya tenemos otra vez otro teletransporte. Que está fenomenal. Y por aquí tengo algo. Esto, la verdad, que es una sala de fotos un poco guarrilla. ¿eh? Vale, discos. Un lazo. Y a ver. ¿Qué hay más cosas tengo por aquí? Vale, nada. Creo que me voy a intentar dejar algo más Al inventario, no, al contenedor Al contenedor mm -mm -mm. Los discos, por ejemplo, que tengo 6 Esto lo voy a, me lo voy a llevar allí El café también, igual Tengo ahora 6 kits de costura Que está fenomenal Y yo creo que ya, ¿eh? El resto lo vamos a dejar Porque vamos con 124 aunque podría dejar muchísimas más cosas, ¿eh? Vale. Vamos a ir dejando todo lo que pueda. Porque esto al final no me... No me crafteo nunca nada. Todo esto. Y, y al final pues me he terminado ocupando muchos espacios. Mucho espacio. Y no es plan de que vaya yo con todo el inventario lleno. Todo esto, mira, todas las pinturas estas que llevo, todo el júbilo. Eh, vale, todo esto fuera. Las granadas, como ya sabéis, las, las intento guardar porque no, no las utilizo realmente. Vale, y yo creo que ya, ¿vale? Gente, ya vamos muy bien de espacio. ¿Y esto es lo que he cogido? Vale, eh, pues entonces nos vamos a ir hacia la otra misión Me gusta que no haga falta de estar pegando a todo el mundo para conseguir las trampillas del ascensor, ¿vale? O sea, la del... <coughs> Los del tren Vale, y la torre está aquí, salvo conducto, ve a la torre, vale Salto hostil Vamos a marcar esto, a ver qué es lo que es y yo creo que por esta zona ya estaría suficiente. Vale, es de noche. Creo que no he visto ninguna cama. Vale. Mm -mm -mm. Y espero que los guardias no me vengan y me. me den mucho por culo. Vale, por plague Está cerrado, de momento Uy, por ahí no puedo cruzar, que es de noche mm, Vale, yo creo que la mejor opción es que durmamos Así que, oh, no sé si puedo cruzar por aquí Sí, la mejor opción va a ser que durmamos Porque por la noche yo creo que cierran todo Así que si aquí no tengo cama, que no es no, de, si tenía alguna cama me voy ahora un momentillo a la otra localización duermo, vuelvo y cuando vuelva pues entramos ahí ¿vale? a la nueva zona a ver, tengo aquí a luz claro, es que tengo esta cama para dormir, vale ok, pues vamos a dormir hasta curarnos la vida entera así se hace el día <coughs> ya podemos salir estamos ya bien descansados esto no, por aquí okay. vale vamos a ver si ahora nos dejan de pasar exacto ah no pues sigue cerrada ¿eh? la, la zona Sorry, I couldn't be at the meeting. Did I miss right rain, right vale, eh, esto está cerrado, no sé por qué. Ahí Está un jack de eso raro Vale, todo esto. No sé por qué está cerrada la zona, la verdad. Vamos a. A ver, me estaba reventando un poco los oídos la, la musiquita. Yeah, me ha hecho máquina. Con la máquina no puedo correr Vale, detector de agua fiestas nos vamos a tomar una pastillita Vale, y ahora lo vemos todo súper la Las baterías por supuesto que no las llevamos ¿Y esto? Esto no me lo puedo llevar que eso lo puedo fabricar. If we can just reduce the budget a tad more, I think we could really make an impact. Watch out for scurvy, Uncle Jack says. Vale, la tarjeta. Mira, esto no lo llevamos también. Espero que por su bien no me venga y ahora me dé por culo. Si no me lo voy a cargar. Vale. Mira, tengo ya un hacha, perfecto. Ya puedo hacer. Oh sí. dear. Now I'm extremely no I'm not a Bobby. Mm, ...menos mal que no soy policía también, vamos, policía. Aquí no se puede pasar. Y a ver... Vale, me hace falta colocar una batería para ah, poder pues activarla. Y 4 gramos de café. Okay, vamos I a con no sé si me va a hacer falta neutralizarlo. De momento no lo vamos a... Unir, uh... A dormir, por así decirlo. Y. No y que es que puedo esto, tengo... tengo policía policía más. ¿Lo puedo sobornar? No. ¿Puedo el hombre? Hombre. Idea sí. Sí. Levanta el cierre. Vale, no hace falta que lo pírate. ¿eh? Estupendo, vale, aquí tengo más receptores para piratearlo. ¿qué? Otra hacha, que eso viene estupendo. pero te vamos a cerrar este momento. Porque cuando tengo estos síntomas hacer... da igual las habilidades que, que... O sea, que me detectan y al final pues me termina matando, ¿vale? Y me utiliza las bombas de... Vale. Granos de café, un sándwich y una taza de así se me pasa el efecto porque es que así no quiero salir porque si no es que me van a detectar y van a venir a por mí, vale uy nada, nada, nada nada nada, nada ¿Veis? Por eso no quería salir Porque si no hay una Vamos a probar el, el arma nueva Ya que la tenemos A ver... Esta, ¿vale? A ver qué tal No <risa> Vale, es bastante buena, ¿eh? Perfecto. Vamos a llevarnos las porras eléctrica Todas las porras que veamos, nos las llevamos. ¿eh? Y aquí no ha pasado nada. Vale, eso ahí cerradito. Y ahora ya podemos entrar, ¿no? esto... me voy a levantar de aquí que no quiero... que lo que quería coger era eso, el agua del grifo vale, esto está atacado. ahí no puedo entrar ven para acá, hijo, ven eh, hey, no se abre la puerta o qué pasa. Hostia. Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia. Espérate, espérate, espérate. Relaja el culo un poco. Uy, uy, uy, espera, espera. Ahora me he curado un mojón, ¿eh? La... Vamos a, a tomarnos un kit de primero auxilio. Espero que no me venga ninguno por detrás. Vale, un kit de estación. ¿Y esto qué es? Eh, mantenimiento. Wow, ok. Todos los accesos que cojamos, eh, eso nos van a venir estupendamente. creo que por aquí ya no tengo más nada y vamos a salir, siempre que podáis cerrar las puertas porque si no es que os entran, ¿vale? este... la manzana y lo vamos a, a transportar, ¿vale? que después no quiero... ahí, Pero vamos a cambiar la ropa, eso sí que creo que me están... detectando por... vale porque llevo una ropa no apropiada Y vamos a ir con el mono de trabajo, ¿vale? Esto lo vamos a cerrar Y no ha pasado nada Vale Para pasar por ahí vamos a utilizar el traje de goma Ya que lo tenemos ¿Vale? La sí que tenemos que pasar por ahí, ver, Si no, pasamos por otro lado Mijo. Y a ver, ¿esto qué Vale, todo lo que pueda llevarme me lo llevo sea el botón vale nos vamos a poner la máscara de gas que no quiero yo brilliant vale. oh I don't think that's working anymore up Have do we really have to do this? Vale, tú quiero, yo quiero tu hacha. Que me gusta mucho. Vale, ¿todo esto? Es que el arma este es... Vamos, yo creo que es el mejor arma de, de todo el juego. No se nota? Que hemos avanzado bastante. Y esto hay que desactivarlo Para, para lo de arriba me parece ¿no? A ver si ahora podemos Entrar, sin problema Otro kit de primer lado Auxilio excelente, vale Eso es bastante bueno Esto es que no me lo puedo llevar Esto vería eso Vale, todo esto no lo llevamos Mm -mm -mm. y creo que por aquí sí que me voy a tener que poner el traje de goma efectivamente, mira, he cogido otra mochila que la vamos a utilizar y estas son las mochilas que nos permiten más equipamiento vale, Vale, no puedo pasar aunque tenga el traje, no me, mira, no me electrocuto porque tengo el traje de goma pero no me deja el juego pasar en sí así que vamos a utilizar las bombas de Molini Espera que ahora no tengo ninguna bomba A ver, ¿dónde tengo la bomba? Porque no tengo ninguna bomba, ¿eh? A ver, voy a echar un vistazo Por aquí A ver, ¿dónde están las bombas? Esto es el kit Eso es lo mejor que nos puede tocar Mm -mm. Pues me parece que no tengo ninguna bomba, ¿eh? Utiliza las bombas de moline... motileno. Ok. Vamos a ir a por una bomba. Que la tenemos. Espérate, me voy a cambiar el traje este. No me voy a poner eso. Sinon al final. Okay. Y vamos a ir a, a nuestra base, que la tenemos aquí al lado. Sorry, one. Sí. Me tengo que tomar otro, otra pastillita Para no dar el canto? Pues vamos a ir a nuestra base Vamos a coger una bomba motileno? no. motileno Vamos, ahora vamos con el traje este no, no, Y yo creo que es por ahí por donde tenemos que cruzar a, Hacia el faro, vale ¿Qué? Y ahí tengo otra Claro, es que si no, no puedo pasar. Pues Estos son como ciudades flotantes. Salto hostil. Claro, es que si no, no puedo pasar. Pues voy a coger una bomba. Y a ver si nos, nos... O sea, no tenemos problema ahora para poder cruzar. Porque ya sabéis, el traje de goma, aunque no nos dé electricidad, si el juego no le da la gana, no le da la gana, ¿sabes? A ver la bomba, creo que las tengo por aquí. Estas son las, las herramientas que tengo y donde tengo yo mis bombas. Que la había dejado por aquí, ¿no? No las veo ahora. Aquí, vale. Bomba, nausea, no petardo grande. Y un petardo Pues estas no son las bombas, ¿eh? Esas no son las bombas Cosa que no me mola Que no sean las bombas Vale, estoy mirando a ver si me puedo hacer una bomba No sea bunda, tampoco Utilizo las bombas de molineto, motileno. Pero claro, a ver si es que están allí las bombas. Hemos venido aquí para nada. ¿Qué puede ser, ¿eh? Voy a echar otro vistazo a ver si encuentro las bombas esas que me están diciendo. Porque es que si no, no, no, vale, ahí me marcan las dos bombas, me parece Es que si no, no podemos avanzar la historia, si no, utilizamos las dos bombas Perfecto, ¿y me la pone? Salto hostil Vale, no ha hecho falta, ok, no ha hecho falta la pastillita Puesto que ya teníamos, Júbilo, uh, no, por así esto también está atascado, ¿no? Esto también está atascado. Y creo que tengo otra vez más que venir. Si me tomo ahora. A ver, eh, yo que tengo. Espérate, eso. Si me tomo ahora, por ejemplo. Eh, había una virus chungo, fromona, puedes curarte de la peste. Eso nada, eso es por si tenemos intoxicación, vomita, intoxicación alimentaria. Esto es un virus chungo, tampoco. Eh, vigor, mucho más tiempo. Esto es para correr mucho más. Eh, no te tomar una píldora, aprovechas. Aumenta moderadamente tu salud al máximo de forma permanente Ok Pues esto lo vamos a utilizar, ¿vale? Aumenta tu ritmo de eh, regeneración por un periodo breve Ok vale. Pues la salud me la ha llenado a tope Pero no sé si es que ahora tengo mucha más salud o no Eso lo comprobamos aquí Protección 7 y estamos al 100% pero no me marca si es que tengo más salud o no. A ver si se nos pasan los efectos estos. Creo que tengo un, un potín de estos, no sé, abundan o no. Me puedo hacer uno. Eh. No, por aquí tampoco. Esto es la ropa. ¡Ay, ah, mira! Ahora me puedo hacer un casco de poli. Me puedo pasar, hacer pasar por policía. Perfecto. Pues eso está estupendo, la verdad. Vale. Nos marcan ahí abajo la zona. Así que. Creo que es. Claro, es que. Creo que tengo que.. <tose> Bother, es que esto es muy triste, ¿eh? Que no te dejes el juego pasar únicamente porque haya esto. Hecho... Vale, por aquí creo que puedo. Fuera de servicio. No puedo cruzar por ahí tampoco. Vale, y aquí tampoco tiene mucha pinta de que haya nada fundido, ¿no? Ya se me han pasado los efectos. Así que un Vale, creo que he entrado antes A ver si encuentro la zona Vale, es uno este Y el otro este Ah, vale no llave de esa más. Las cosas han a llevar. paso, de Ya podemos pasar tranquilamente por aquí. No don't por qué no puedes unquarantine the pie shop. La is está por encima de ella. Mi querida lift si le gate la puerta de la for de we'd have to lift every quarantine gate for anybody. No, you couldn't. I'm not anybody, am I? You perish the thought, madam. You can just do it for me. I'm afraid we actually can't. Our quarantine control grid needs uh, a Framistat. We've ordered a new one from the Department of Scientific Research. I'm throwing a dinner on Friday. I expect you te to get off family whatever and un quarantine the pie shop or I shall have to explain to the minister of health why we have no pie. Vale, os suena la cuarentena porque nosotros en 2020-2021 tomamos bastante jodido con las cuarentenas. ¿eh? Todo por el tema del Covid. Y a ver por aquí, porque no puedo. Vale, vamos a subornarte. Y a ti. Vamos a abrir esto. Vamos a desactivar el panel. Que no sé lo que ha hecho. Ah, vale. Mira, los rayos estos. Están desactivados. Así que fenomenal. Vale. Y eh, creo que por el otro lado también puede que haya. Voy a mirar un poquillo el mapa Esto que es derrame Molineto pequeño, vale Aquí tengo un lugar de excavación que ahora iremos, si sí, eso Y vale, ahí tengo la misión principal Hacia este lado Las casas del futuro A ver cómo son las casas del futuro Supongo que esto será otra misión vale, Vamos a subir aquí arriba Hoy estamos un poco de exploración, como ¿no? estáis viendo, ¿no? no estamos haciendo tantas misiones, pero bueno. ¿Cómo ¿Toma, seen, ¿Eh? toma píldora de jubilo? toma es encuentra ¿no? sí, eh, de el Departamento de ciencia de Investigación. Todos estos son los prototipos, seguramente, que se mm. De las eat máquinas. como phone. un museo. Está bastante guay, ¿eh? Yes. Vale, una bombillitas ¿no nos las vamos a llevar. La máquina no hace nada. Esto. Esa pequeña. No me puedo llevar el libro ese. Y nada él, la increíble máquina del momento. Pero per, per, Vale. No, sé, ¿le damos? no se le da una donde ¿Dónde If it's no down here. Supongo que estos serán todos prototipos del propio juego, los cuales al final pues no se... Digamos, no lo utilizaron para implementarlo en el juego para que fueran más guay, pero por lo menos nos los traen aquí a forma de museo, ¿sabes? Estos son como las máquinas estas que hemos visto antes. Que estos son como prototipos. bastante grande esto, eh. Estas son máquinas... Eh, vale. Un tornillo. Mira, aquí tengo una batería de onda eléctrica. ¡De a a registrarlo y vamos a comer algo ahora que me estoy muriendo otra vez de comida y tengo ya gente para poder comprar esto y que los policías no nos ven por culo por la noche eso está estupendo vamos vale eh, lo que quería hacer era comer algo nos vamos a comer una tarta perfecto y a ver estamos hoy un poco de exploración también está guay que os traiga un poquillo de exploración por el mapa esto podría ser útil. Uy, eh. Eh, vale, entra en el despacho del director. O sea, estamos haciendo un poco de exploración, pero de las misiones que nos tocan, ¿vale? Uh, the chief asked me to borrow the scissors. Have you got them stashed away somewhere? Wait. I forgot to tell you the punchline. Oh, no. You're off, Harry. Now, eh, por aquí no han hecho nada. Mirando aquí un poco rápido Como ahora ya podemos correr y todo el rollo no, no tenemos problema ninguno Vale, este es otra sala Todos. Todo lo que me pueda llevar Me lo llevo Si es con la ganzúa A lo mejor me lo pienso más de abrir Porque ya os digo la, Mira, otro hacha Nos van a sobrar hacha. Vamos a abrir esta aunque sea con la ganzúa Pero bueno el resto lo vamos a dejar, un de goma, no lo llevo hasta los bateres los podemos registrar por si hay algo a a eso después nos vienen bien para la máquina de química maceta, este tío nos va a dejar poner un huevito tranquilo vale, eh, prohibida la... Vale. Mira, una nivela Perfecto Y encontrar el despacho Supongo que estamos haciendo una especie de máquina Por eso estamos recogiendo Vale, estamos recogiendo las piezas Vamos a mirar A ver si por aquí está el despacho Hey, Una maestra. Por sacazo, que después te levantas, ¿vale? He tranquilo. Se ha quedado bugueado. Eh... Do, eh, nos dieron también una de las mejores armas del juego. Lo que pasa es que estaba medio rota y la destruí completamente. Por no utilizar y reparaciones, porque es que ni me di cuenta, ¿vale? Eh, eh, eh, creo que está en la oficina del jefe. No y preguntas, Confucius ¡Vale, entra de otra forma. Eh, yo creo que si entramos por el otro lado, funcionará, ¿vale? Nos vamos a ir hacia la otra zona. Eso no sé qué ha pasado, yo no sigo a ver si por aquí puedo pasar y no tengo que dar todo el rodeazo vale y por aquí a ver qué me no encuentro escritorio cómo puedo no, subir get or a cannon it does seem to be a rather large cannon. working I better go downstairs and see what's wrong with it Vale, ahora puedo eh, controlar las máquinas. Perfecto. Tuviera que la voy a ligar aquí, perdón. Tú verás, tú verás. Vale, esto. Aquí no tengo nada más. Vamos a intentar a ver si puedo entrar por aquí. Pero de todas formas eso lo vamos a, a utilizar ahora, ¿vale? Vale, eso está cerrado, así que tendremos que utilizar las maquinitas Vale, a ver. ¿Y qué me pone? Eh, mantén. Cruce gas. Este tóxico, vale. Vamos a activar esto. Y esto que me pone aquí. Eh, no me vas.. Puedo cerrarla con llave para que no me moleste, pero bueno. Mira tu caza. Okay, vamos a seleccionar eso. ¿Puedo activarla? No. Esto tampoco puedo tocar nada. Vamos a tocar esta primero. Y no puedo hacer nada, ¿no? Prohibido. Estoy intentando toquetear los botones, ¿vale, gente? Que yo supongo que es lo que hay que hacer. Espérate, te voy a por aquí. Y a ver si puedo hacer algo, ¿vale? De Valve handle to unblock this, I think. O sea, me hace falta una especie de válvula que la que tiene. Vale. It's a prototype for vale. some sort of torch you use in the kitchen. Doesn't seem to have all its bits. I wonder if I could find something around here. Y me falta esto. De aquí. An electrowave stimulator. What does it do? I suppose it stimulates electrowaves waves. That doesn't sound right. Seems to be missing a battery. Vale, vamos a colocar los instrumentos que les faltan. Vale, ahora ponemos los ¿vale? In condition, ¿vale? Ya podemos arreglar los aparatos, que antes lo estaba utilizando yo sin arreglarlo. Puesto ahí. Y me falta nada más esto. Right. Vale, ahora ya podemos. Ya so la podemos so liar. I'm gonna drop What some stuff, me? Arthur. Oh, it's gonna be tediously slow going.